Mi nombre es Pedro Valtierra, soy fotógrafo, director de Cuartoscuro. Oscuro. No, bueno, pues es muy importante que se hagan estas campañas este, contra la desaparición forzada en este país, que es una de las violaciones, me parece, mucho más graves que existen en, en, en, en la sociedad actual mexicana. Creo que usando la fotografía como una herramienta eh, para crear conciencia entre todos los mexicanos es fundamental porque hoy todo mundo tiene que ver con la foto. Además, hoy pues, una gran cantidad de gente tiene un aparato telefónico para tomar fotografías, entonces me parece que es una buena campaña urgente, necesaria, que, que se haga en México. Y también invitamos a, a todos los eh, que tengan cámara, a todos los que hagan periodismo, los que hagan do foto documental, a que participen en este concurso es un concurso que va a ayudar mucho a, a, a resolver este problema, ¿no? Y es una obligación prácticamente de los que nos dedicamos al periodismo a participar por una causa tan, tan importante, ¿no?